Hoy, 17 de septiembre, estamos realizando el Encuentro General de Egresados, que tiene como énfasis y columna vertebral eh, un homenaje a los maestros y maestras constructores de paz. Creemos que realizar un homenaje y un reconocimiento a nuestros egresados que desde su saber y su práctica en distintos territorios y lugares del, del país vienen desarrollando propuestas en materia de construcción de paz. Es fundamental porque la Universidad Pedagógica Nacional en su función de, de constructora de ideas pedagógicas está llamada a ser la, la vértebra fundamental de la construcción de paz en, estos, en un escenario de posacuerdo. El eje de paz debemos articularlo con el eje de universidad y sustentabilidad. Esta formación de maestros puede pensarse desde un cruce fecundo de conocimientos oriundos de la educación en ciencias y la educación ambiental que comparten la pretensión de formar ciudadanos críticos y responsables frente a las distintas problemáticas de orden tecnocientífico y ambiental que también cruzan distintos elementos del conflicto. Es el mismo espíritu que acompaña los reconocimientos que se han venido haciendo desde el Programa de Egresados en los últimos años y es el mismo que, no, que hoy nos acompaña. Es el mismo espíritu con, con el que las exposiciones que se encuentran en el primer y segundo piso de nuestro, de, de nuestro edificio principal, Paradojas del Maestro y Pensadoras y Pensadoras de la Educación, en la que hacemos un reconocimiento a nuestros maestros que han contribuido con su saber a mover las fronteras del conocimiento en el país. El aporte básico y fundamental que nosotros como egresados hacemos eh, a la paz es desde la pedagogía, con nuestras propuestas educativas, eh, generar la reflexión sobre la realidad y por medio de esa reflexión generar esas transformaciones y esos empoderamientos del sujeto. Creo que ese es un aporte fundamental de esta universidad, de los egresados de la universidad su postura frente a la realidad, su, su construcción de sujeto y eh, los aportes que a nivel de, del territorio podemos hacer. Hoy cuando me decían que, que era un homenaje a los maestros constructores de Paz, yo siempre pensaba como maestra y en lo que he visto en la práctica, en algunos lugares que he podido eh, conocer del territorio nacional y digo cuando nos hablan de la pedagogía de Paz, los egresados, los maestros llevamos hablando de este tema mucho antes de que se comience a hablar en el boom de la paz, mucho antes de empezar a hablar de un plebiscito. Siempre queremos un escenario que sea eh, afectivo, coherente con el diálogo, un escenario que posibilite una construcción de un tejido social para una Colombia diferente. Los maestros y las maestras aportamos a la construcción de paz porque precisamente si tenemos generaciones eh, más educadas vamos a poder eh, tramitar mejor los conflictos si tenemos generaciones más educadas y que sepan por dónde orientar su vida y su futuro, eso va a ayudar a que logremos avanzar en los planes de desarrollo de verdad, de enfoque social en todo el territorio. Los maestros y las maestras tenemos un aporte muy importante en nuestras comunidades, con nuestros estudiantes y ese es un aporte claro y clave para la paz.